Dale. Cracked. Partido. No, Ox. Sí, me dispararon a mitad de la montaña también. Partido. Partido. Está enfrente. Ahora vamos a darle enfrente. Partido. ¿Lo Este es mapa, eh, por fin de tío. Si vos cuantos. Yo creo que... Te lo juro que yo me quiero fight en alguien, tío, aquí, tío. Pero soy malísimo. Hay gente, hay mucha, eh. Madre mía, a ver cómo me pican. Han quedado fatal todos. ¡Ah! Aquí hay uno. ¡Joder! Tira, tira, tira otro. Hay uno en el suelo, Muerto. Vale. Pero la siguiente ya me pongo. Ya, ah, hay uno más, hay uno ¿Qué? más al frente, bro. Se instale, tío. Rematar ese pavo, tú. joder puta. No hay armas. No sé dónde lo batiste, bro. Sí, a mí me da brazos, la ah. a vosotros no. ¿A quién veis con este, por favor? no escucho. Venga. Bueno, hazlo tú. No vengas, monstruo. No vengas, monstruo. Tengo gente. Ya, demasiado tarde. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Te va, te va, te va, te no va wow, <risa> Yo la tiro Malísimo ese pavo, eh, ¿no? ¿Qué está haciendo? Detrás otro Vale, tenemos más gente de otro What? No, me me malo, bro, gente hay? ¡Este es un solo! ¡Qué Ha no, venido la escopeta... Y no, no, no, saltando, ¿eh? Sí. Uy, Este movimiento es muy okay. el viento, el lata... ¡Muy lejos! hay disparos! No, ya estoy bien. Dejo unas placas por aquí. Tierno, sí, pero el cheto, ese tú. Derecha, caso, derecha uno. Blaqueado. Dale. Cracker. No, no. Vale. Era uno solo. Sí. Sí, que en la casa. No, no, que en la casa, la casa, la casa, la casa. Ahí, ahí, ahí, ahí. Cuidado. Vete aquí dentro. este se fue bro este se fue se ve por atrás sí hijo puta mira el coche es ese. de la izquierda se fue se fue es un coche que está por ahí sí, se carga. vente con papá no no quiero venir con papi quiero venir conmigo no, no vino con papá <ríe> Yo tengo los revólveres, bro. ¿no? Con los revólveres lo deleteo en 5 segundos. ¿Los duales, dices? Sí. Blanco. ¿Qué hago? Estimado uno. UAV uno. ¡Está estoy de por atrás no, no, no, no ahí de duda! eh ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! muere bro ¡Está ahí! ¡Está ahí! por detrás ¿eh? ¿Tú ¿Tú pues no, se están yendo a la derecha. ¿Tenéis otro V? ¿Tenéis otro? No, yo no. Yo tampoco. Pero vale. estamos muy separados, ¿eh? Sí, sí, sí, no sé qué estamos haciendo, ¿eh? Estamos de la izquierda la... le he reventado. Eh, mira, se va con su compa. ¿Por qué no veo a este tío? No, no, sé si... Ay, ya no he robado, perdona, tío. No te creo, ¿cómo no se muere? Este tío. Sí, me dispararon a mitad de la montaña también. ¿Estás Está, ah, tío. Está enfrente, matamos al de enfrente. No, tío, está en segundo peso por favor. Muchísimas gracias. Voy a por esto, aquí. Ahí está aquí, tío. pilla Vamos a por el caza mayor, vamos oh, a poner caza mio. mayor que nos da que nos da WSAT. Sí, sí, vamos, vamos, vamos Ah, que son 20.0, 000, tú dos? Los he visto, los he visto, eh Están delante de nuestro cuidado Vale, ah, vale. ¿Cuántos? Dos dos, ¿no? De antes Sí, sí, sí, sí. Van, a Van a la tienda, Vienen, vienen, vienen, vienen Vienen, vienen, vienen Traqueado uno Vale Traqueado otro Oh a tío otro ah. Puta madre detrás, detrás, Derecha, detrás, derecha, detrás, ¿derecha? target Que nos reviva, que nos reviva. Que sí, me tira. Me revivo, me revivo. que me ha ya. Okay, Voy con los revólver. A Me sin balas. Me he uno Te va por fuera, te va por fuera. va por fuera. Te va por fuera. Este. ¿Qué coño pasa con esto, tío? Joder, va Cooper. ¿Nos no, no, no, no da ninguno el, eso o qué? No, che, lo que acaba de pasar, bro. Sí, ¿Están eh, ¿No, disparando? No, eh, arriba de todo. Vámonos de derecho, vamos a derecha, vámonos a derecha. No tenemos nada, eh. Hay gente tan fastidiosa, bro, de verdad. Aquí, aquí tenemos... Al fin, alguien les dispara, bro, porque es que no... No tenemos placas y no tenemos nada. <risa> ah, la dormí. Tienes ataque aéreo ahí, ahí un ataque aéreo. Eh, toma, bro. No hay que y las pistolas de oro y todo. Strike. Targets your request. strike is active. No como cuando estamos por aquí. Estas casas que parecen de cartón, tú. Me estoy moviendo, este bro. Dos cajas de plata. Está arriba, está arriba, no está arriba, no está arriba, no arriba, vale, no vale, vale, vale, vale. vale, vale. Vente. Están pegando, están pegando Comenten, no subí Me quedé ahí, que no se han, ¿sí? No, lo que pasa es lo que pasa es lo que No, boludo, no bro No, bro Ay, bro A qué juego, chicos, yo me tengo que la casa ¿Quién nos mató? ¿Quién nos mató, bro? De la casa Ahora lo de la casa es que le disparan a los de amigos Ahora Después de media hora <tose> Que bueno, que los maten, que los maten bro Los maten a todos Ah bueno, este no, no, no es el no, Vale, vale pues.